a war thunder vídeo número 89 dominación desierto rojo tanques rusos con un br de 6.3 pero voy a salir con el t3400 desierto rojo este escenario fue uno de los últimos que aparecieron justo con el bar de aral venga arranca t3400 vamos a partir, no lo he dicho, desde la zona norte voy a ir a, directamente a por la zona C este escenario pues no me gusta no me gusta porque las zonas están relativamente lejos es un escenario bastante grande te puedes pasar la mitad de la partida correteando de un sitio para otro si no tienes la suerte de llegar de los primeros a una zona y apostarte en un buen sitio, la verdad es que te puedes matar tres o cuatro veces, o dos tres veces, y lo único que has hecho es hacer la maratón. <ríe> la maratón aquí en la fortaleza, eh, perdón, en el desierto rojo. Hay que correr mucho eh, con unos BRs como estos de 6-3 o 7 a partir de 7-7-3. Ya es más jodido este escenario pues ya los tanques que te encuentras ya tienen un BR bastante alto y no hablemos ya si jugamos en top tier que prácticamente ya te arrean cuando toma la iniciativa te arrean desde prácticamente de saliendo del respawn. Así que hay que ser muy rápido, tener un vehículo muy rápido, muy potente, un buen cañón, buena penetración para, en mi opinión, para hacerte con este, con esta partida en este escenario, no me gusta por eso, te puedes tirar un rato correteando hasta que llegues vengan a la zona a la que quieres conquistar y cuando llegue ya te están esperando y caes, es bastante frustrante, bueno ya que nos ha tocado nos la vamos a, a comer. Y venga, vamos al lío. Bueno, estamos a 3290 y a 280 de la zona C. Y al loro, porque evitan que no es relativamente rápido. Venga, vamos a esperar un poco a ver si a alguien se le ocurre. O ha llegado antes que yo. Pero aquí es jugársela. Ya dices tú, venga, no ha llegado nadie. No sé si el que ha llegado estará esperando que yo pise primero, que es lo que suele pasar. O, eh, o por suerte soy yo el primero en llegar Venga, pues no hay que pensárselo más Venga, ya estamos aquí Me acompañan, ya tengo dos compañeros pegados a mi espalda Siempre es bueno Por lo menos dos o tres compañeros Atacar una zona Si vas tú solo y te cazan Se acabó Venga, pon ahí disparos eh, Frena, venga Te comes la pared Venga, rapidito, vamos a pasar rápido por aquí, ojo con el arquito, ahí la bajada de la cuesta y eh, justo ahí, un poco más a la derecha, esa bajada, no la anterior o la siguiente, esa, en esa también se suelen tirar muy rápido, pues coge mucha velocidad, y venga, humito conquistando la zona C, venga, es raro que no haya aparecido alguien, venga, parece hoy en disparos, pero no sabemos a ver dónde pueden estar, ahí arriba en la loma, Venga, captura zona. ¡Oh! El T-34 acaba de caer. Venga, tenemos a un, a un colega ahí arriba, a un enemigo. Que este pobre T-34 ha sido conquistar la zona y morir. Pues bueno, es lo que a lo que me refería con anterioridad. A lo que me referí con anterioridad. Te puede pasar esto después de haber, haber correteado la mitad del mapa y llegar aquí para que te revienten en un momento es muy muy frustrante bueno vamos a ver, alguien disparó desde ahí arriba, mi compañero el tanque americano está por ahí, venga hay un cazacarros justo por ahí, pues está relativamente cerca vamos a ver si el tío aparece que aquí ya en cualquier sitio Estás muy descubierto El bosque este de palmeras o este oasis Que hay aquí, venga, ese cazacarros Estaba por ahí, en esa marca Ese está bastante lejos Está allí en, en aquella dirección Pero claro a ver, No se ve nada de nada Bueno, cp 47 ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? El cazacarros Está ahí arriba, ahí arriba en la... Pues ahí arriba, en esas montañitas La marca... Venga, ¿qué pasa en C? Defender C. venga, mi compañero cae Ese cazacarros está ahí arriba Pero Están tomando C, así que Ese cazacarros no es El único que hay por aquí, venga, despacito Venga, el de 34, el cadáver De mi anterior compañero, venga, a ver Despacito Venga, vamos 120 metros hay algo que es, un tiger, venga, ahí exactamente la munición Perfecto racha de defensa de bases Pero no nos olvidemos que por aquí tenemos ahí arriba un cazacarros que está relativamente cerca Mi compañero ese tanque medio sigue por ahí vivo Quizás se esté entreteniendo con él Venga Venga, vamos, vamos justo, venga, entrando por el arco Y ahora echamos un vistazo rápido y venga, vamos al lío. Vamos a retomar otra vez de nuevo la zona C, si es posible. Si no, nos arrean, si no, nos matan. Ayuda por matar al enemigo. Sí, y la se bah, ¡Ah! Muestra. ¿Qué es esto? ¡Panzer 4! Pues si por un momento me pareció ver algo, pero bah, lo dudé, pues sí. Hay un pequeño movimiento en la sombra Nada, eso me pasa por dudar No, venga, no El Asus 85 Asus 85 Voy a salir con este vehículo Pues ya Venga, es rapidito Tiene una buena penetración de blindaje Muy buena Más de 200 y pico milímetros Recarga muy rápido Pero Es un tanque pues relativamente Flojo de blindaje Es, nada, es un papelito pero bueno, tiene la ventaja de la velocidad, la recarga rápida y una buena penetración. A estas alturas de la partida, pues, si me revientan con este, no es relativamente caro de reparar. Así que prefiero jugármela con este. Venga, vamos al lío. Venga, ese M18 americano va por ahí. Venga, la zona C es nuestra, la A también, la B no. Venga, a correr, lo dicho. Hay que hincharse a correr aquí en este maldito escenario. Bueno, queda claro que no me gusta. Venga, el loro, ya aquí a estas alturas de la partida la llevamos bueno estamos ganando vale vale estupendo pero en cualquier momento esto se da la vuelta todavía está la cosa bastante venga mar, dos marcas ahí en B venga van varios compañeros para allá venga yo pegadito pegadito aquí a la pared venga vamos a ver echamos un vistacillo por aquí Si hay algo por aquí no se ve Así que Venga, vamos vamos al loro ¿Qué pasa? Eh? Eh, trabajo en equipo, eh? antiaéreo ¿Alguien dispara por allí? Ahí tenemos a un antiaéreo Trabajo en equipo Bueno, vale eh, Ahí he visto algo Venga, venga, venga, venga A ver, a ver, a ver Hombre, ahí tenemos un visitante Venga, trabajo el equipo también Venga, perfecto, venga Ahí está el tío ¿A cuánto está? Venga, a ver Telémetro Al ah, tío se mueve Ah 900 Venga, 900 1050 Venga, para quedarnos corto Venga, esa marca El tío más, más o menos está por allí Y sale en el mapa Perfecto Me la admite Muy bien pero ahora mismo no lo veo con estas palmeritas Venga, el antiario el que sea, está ahí atrás Venga, P-47, muy bien Pues se ve que esa marca le ha ayudado a localizar enemigos No era precisamente la marca que yo dejé Venga, a ese le disparan, otro avión persigue a mi compañero Venga, ahí ha volado otro Pero no, no he vuelto a ver a nadie más Qué pena que se me escapó a ese 900, que ya la tenía cogida a distancia con este bicho. Y encima de lateral, bueno, hubiera sido un blanco seguro. Lo hubiera cazado. Venga, otro vistacito. Otra visual. Venga, el tío no da la cara. Venga, esas marcas son por la zona de A. Ah, están bastante lejos. Ahí parece que se ve algo de humo. Puede ser que también el que yo marcara antes, alguien lo haya destruido. Pues no se ve nada. Venga, estupendo, colegas. Eso es. Muy bien. Venga, la zona. ¿Cuál es esa marca. Bueno, pues no se ve nada. Hay algún disparo por ahí. Este escenario... Mmm. El único buen recuerdo que tengo de él es con mi M56 desde la zona C, la cual están ahora tomando Desde la zona C hacia la zona A, la zona C a justo mmm, este, te pilla a nivel del suelo en el agua Venga, por aquí no vemos nada Si estás justo en un alto, en una loma de las que hay justo encima de la zona C hacia la, hasta la zona A Si ves a alguien pisando la zona A y estás justo ahí en alto, en C son justo 3000 metros desde ahí venga tomado la zona P y la C perdón la B nuestros compañeros la C ellos bueno pues lo dicho desde C a A son justo 3000 metros pues yo con un M56 he destruido un Tiger a esa distancia en A desde C así que en un cuadrante 500 metros pues sí sí aproximadamente a 3000 metros Venga, esa marquita por ahí. El equipo hostil lleva la ventaja. Eh, pues, joder, pues nos está dando la vuelta. Venga, vamos a ver. 7,50. Esa marca. A la aventura. Nada. Venga, es un tanque pesado esa marca. Ahí está. Venga, dos marquitas. A ver, en esta. Nada. Tampoco, venga, hay que acercarse Venga, vamos todo el mundo para allá a echar una mano Ese Santiario, está ahí, batiéndose al cobre Con ese tanque pesado que seguramente es el, el que ha tomado la zona C Venga, vamos rapidito Vamos a intentar ver algo más claro A ver, algo, a ver si vemos aquí al enemigo Venga, vamos a aprovechar la coyuntura aquí entre palmeritas A ver si aquí somos menos visibles Venga... El tío sí, ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver. 380, venga yo, 350, 360, 350, así más o menos me cuadra. Venga, vamos a ver si vemos algo. Venga, esa marca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Hombre, ahí está, un taller. Venga, venga... Bien, perfecto. Destruido. Venga, ojo por ojo. Pues estamos hablando de que... Ese era es el Panzer. El, el Panzer el 4K me destruyó con el T-34. Bueno, pues nada. La venganza se sirve en, en plato frío. Venga, están tomándose aquí todos los colegas. Aquí esperando que alguien cogiera e hiciera el trabajo sucio. Y ahora todo el mundo, como alimañas, aquí a llevarse los puntos de la zona. Y. Venga, dejadme algo, tío. Pues me parece a mí. Que ni nada. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que estamos ganando. Pero vamos. Eh, no podía llevarme ni siquiera un pellizquito. Y eso que fue. Sí, el que. El que ha hecho que nos libremos de ese Tiger. Venga, ahí arriba parece que hay tema. El antiaéreo sigue ahí. Venga, ¿qué pasa por ahí? Vamos a echar un vistazo, vamos a cubrirnos aquí con el cadáver del amigo Tiger Venga, ahí arriba se está destruido Venga, él dispara, ahí ya marca, ahí arriba, arriba, arriba ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver... Vamos a ver... El Oswing, Oswing, venga, a ver, a ver, a ver... Perfecto Listo Vengador, pues ese que está justo ahí debajo Pues creo que es el tenga Americano, venga Por aquí... No, por aquí no podremos dar la vuelta Pues estamos, vamos, no salimos del mapa Y aparte, pues tampoco sé Si el agua ya un poco más allá Me cubriría y me ahogaría Venga, pues nada A defender La zona, C. ya no voy a ir más lejos ¿Para qué? No me voy a mover Ya el que venga Claro que sí El que venga, pues aquí lo espero ya no merece la pena ¿dónde vas a ir a B? a ver, tienes ahí son 1500 eh, tanque medio por ahí al loro tienes 1500 metros para correr sí, eso contando de que llegues para ir a la zona B estamos a tres cuadrantes 1500 metros bueno, pues nada yo por ahora no veo nada y ya pues para lo que queda Nos quedamos aquí tranquilidad Con tranquilidad Y a defender nuestra zona Venga, el, el enemigo ha dejado de capturar la zona Estaría capturando Pues ah. Venga, ahí hay humo Humo eh, mi amigo el antiaéreo ya no está mm. El antiaéreo no está ¿Qué significa esto? Pues tenemos a un visitante por aquí pues, Y C está aquí para que la pises Venga pues colega que sea, Quien seas, quien seas Aquí te espero Venga, Aunque te, te, vas a, te vas a tener que dar un poco de prisa ¿eh? Pues Ya, queda poquito Venga el equipo está capturando la zona Muy bien, ese tanque pesado La B también, la C también Venga listo y acabo el meneo. Pero bueno, al loro. La parte de arriba, nada más que solamente hace falta que el tío aparezca por ahí arriba. Bien. Ahí está. No se oye nada. la presión, la victoria está cerca. Venga, ese avión. Ah, patrullando. Eh, ahí está el visitante. Ahí está el colega. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no lo veo. A ver, a ver, a ver. Venga, tiene que pasar por aquí. Ah, no queda en nada. Listo, mejor escuadrón. Venga, cazacarros. Pues, pues ni la vas a pisar. En el puesto número 11. Final de la partida del desierto rojo, y vamos a ver esto que nos depara. Venga, gallín. Bueno, 22.810. Vale, perfecto. No ha estado mal tampoco. Tres objetivos, todos estos destruidos. Tres críticos, cinco impactos, 70% de actividad. Claro, si te tiras la mitad de la partida corriendo, <ríe> es lo que suele pasar. Bueno. Pues nada, esto ha sido todo en el, la dominación del desierto rojo. Espero que os haya gustado la partida. A mí personalmente este escenario no me gusta. Y nada, recordaros abajo en la caja de la descripción el enlace al escuadrón Ibis en Discord, Instagram y Facebook. Y os dejo también el enlace de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo. Chao.